Llegó el calor y empezaron todos los problemas de tensión en la ciudad. Todo el mundo conecta ventiladores, aire acondicionado, heladera funcionando a full y la energía no alcanza. ¿Qué es lo que pasa en el sistema? Baja la tensión. Ya no sabemos cómo refrescarnos empezaron los problemas de tensión empezaron las consultas a raíz del video que les dejo acá de cómo calcular y cómo instalar un estabilizador de tensión porque generalmente cuando empieza a haber mucho consumo la tensión baja como me llegaron un montón de consultas de cómo solucionar este problemita con los estabilizadores yo en el video anterior les explicaba cómo hacer el cálculo paso a paso, pero vamos a resolver algunas dudas para ir directamente al punto que a muchos de ustedes les interesa. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcular el equipo? Vamos a hacer un cálculo rápido para podernos dar cuenta ¿De qué equipo necesitamos? Si por ejemplo en el tablero general tenemos una llave, una termomagnética de 25 amperes, significa que nuestra bajada es de 4 milímetros. Esa bajada soporta una corriente máxima de entre 20 y 25 amperes. Como nosotros tenemos esa capacidad máxima para poder transmitir la energía, ese va a ser el punto en donde va a poder circular la máxima corriente de toda nuestra instalación. Cuanto más adentro de la instalación vamos entrando, las corrientes siempre van a ser mucho más chicas. El estabilizador generalmente lo vamos a conectar en la entrada. Y como tenemos una llave termomagnética de 25 amperes, un cálculo rápido es un equipo de 6 kVA. Podemos poner un equipo más grande, sí, podemos poner de 8, de 10, de 12. Eso el, el equipo que ustedes necesiten cuanto más grande sea va a soportar más potencia el problema siempre lo vamos a tener en la instalación no porque yo ponga un equipo muy grande vamos a tener mucha potencia en nuestra casa ¿Cómo funcionan estos equipos lo que hacen es regular entre un máximo y un mínimo una tensión de entrada y nos estabiliza en forma automática la salida aproximadamente a 220 volt. Generalmente el fabricante nos indica que la salida va a estar un 5% para arriba, un 5% para abajo de los 220 volt. Una de las preguntas que me suelen llegar es que si tienen por ejemplo una tensión de 140 volt, si ¿sí el equipo me lo va a solucionar. No lamentablemente tengo una mala noticia no en ese caso lo primero que tenemos que ir a hacer es hacer el reclamo en la compañía distribuidora en donde nos van a tener que dar algún tipo de solución pero generalmente esas cosas no pasan cuando la empresa distribuidora ya no tiene potencia, no tiene los transformadores adecuados, no invierte en la cantidad de tecnología o la cantidad de capacidad para poder transmitir esa energía, lo que pasa es que empiezan a calentarse los transformadores y llega un momento que cuando la corriente es demasiado grande, revientan, explotan esos transformadores, saltan las protecciones y quedan fuera de servicio. Por eso son los cortes que tenemos en todo el barrio. Ese es el, el gran problema que tenemos en la empresa distribuidora. Hay una solución que yo no recomiendo, no es lo mejor, pero en el caso que tengamos eh, una situación extrema, en donde sí o sí tengamos que instalar un equipo en donde tenemos una tensión por debajo de los 140 volts, no es lo recomendable, no lo recomiendo hacer, pero hay casos extremos en donde no hay otra solución. Si la compañía distribuidora no me da una solución, la solución hay que buscarla de otra manera en esos casos lo que se puede llegar a hacer en algunos equipos puntuales por ejemplo para mantener una heladera un freezer o algún ventilador una bomba de agua para que pueda funcionar con 140 volts, lo que se puede hacer vuelvo a repetir no lo recomiendo es ponerle adelante del estabilizador uno de los viejos elevadores esos que tenían una perilla en donde tenían diferentes puntos en donde ese equipo tiene una relación de transformación que en función a lo que entran. Si entran 10 volt lo eleva una proporción, una relación de transformación. Por ejemplo, si entran 10 volt no tiene un valor mínimo porque es solamente un transformador. Entran 10, salen 10 y medio, por ejemplo. Entonces, esa relación de transformación lo único que va a hacer es elevarnos un poco esos 140 volt que tenemos de mínima para que el estabilizador después se encargue de darnos una tensión de 220 volts. Vuelvo a repetir, es una solución sumamente extrema en donde ya no tengamos ningún otro tipo de posibilidad. Repito, vamos a tener que buscar la solución siempre primero en la compañía. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cuál es la tensión mínima? Como les comentaba anteriormente, la tensión mínima de los equipos que conozco yo son no menos de 160 volts. Menos de esa tensión ya no estabilizan, ya no funcionan. Ya directamente salta la protección por baja tensión y el sistema electrónico bloquea para que no tenga salida. Esto es para proteger todos los equipos que tengamos conectados. Otra de las preguntas que me realizaban era si podíamos instalar varios equipos en una casa. Sí, se pueden instalar, por ejemplo, estabilizadores independientes que no son los estabilizadores que van en las computadoras. Los estabilizadores realmente efectivos para una casa, para un motor, son los que tienen un transformador y aparte, dentro del mismo gabinete, ¿no? Tiene un control electrónico que es el que se encarga de regular esa tensión para la salida. Esos equipos pueden venir desde los 500, 1000, 2000 watts, que son equipos chicos, para cosas puntuales. Por ejemplo, para una o dos heladeras, podemos utilizarlos también en alguna bomba de agua, en el caso que se lo necesite, en forma independiente. No tiene nada que ver uno con respecto respecto al otro en nuestra instalación esos son individuales ¿Dónde instalamos nuestro equipo si lo vamos a instalar en la entrada si ponemos un equipo para toda la casa yo les dejo acá una etiquetita en donde van a ver cómo podemos hacer para instalar en el tablero general un estabilizador de tensión para que se entienda lo que estamos haciendo con un estabilizador automático nosotros lo que estamos agregando es en una instalación eléctrica en donde tendrían que entrar 220 volt puede entrar una tensión un poco mayor o un poco menor, el equipo lo que hace es ajustar esos valores de salida a través de un transformador. ¿Qué significa esto? Entran un valor de entrada, generalmente bajo, el equipo lo que hace es elevarlo y darme una de diferentes salidas en el equipo que yo instalé, tiene ocho pasos en donde puede ir regulando desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Va a ir conectando diferentes salidas del transformador que tenemos en el equipo, y de esa manera nos va a dar una salida más eh, aproximada a los 220 volts. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos agregando un elemento eléctrico más a la red de todo el barrio entonces ¿qué estamos haciendo con esto el equipo por hacerme este trabajo me va a consumir parte de esa potencia la potencia que va a medir el medidor va a ser la potencia que yo estoy consumiendo en mi casa más lo que me consume el estabilizador por hacerme ese trabajo entonces la potencia si todos los vecinos instalan un estabilizador automático el problema se va a ir incrementando los equipos tienen que estar dentro de un valor lógico de trabajo no pueden estabilizar desde 50 volt o de 60 volt en adelante porque si no el consumo en realizarme esa diferencia de tensión esa corrección va a ser muy grande entonces el problema que vamos a tener se va a empezar a multiplicar en todo el barrio También me han preguntado sobre los protectores de tensión. Los equipos que protegen y no estabilizan son los que cortan cuando la tensión es demasiado alta o demasiado baja. Ese tipo de equipo sirve solamente para proteger el elemento que tenemos conectado. Por ejemplo, una heladera. Lo que no están haciendo es dejar funcionando ese equipo acomodarle la tensión para que pueda seguir funcionando. Cuando tenemos tantos problemas de tensión en la entrada del tablero general lo que yo recomiendo es poner algún tipo de voltímetro de tablero si existe la posibilidad de poder agregar algún voltímetro y amperímetro en donde podamos medir nuestra potencia mejor pero para nosotros quedarnos tranquilos qué tensión está entrando y saliendo del estabilizador podemos ponerle un voltímetro en la entrada y uno en la salida del estabilizador para ver si está funcionando bien este vídeo lo quería hacer porque surgieron algunas dudas con respecto al video anterior en donde explicábamos a calcular e instalar el estabilizador. Y surgieron algunas cuestiones puntuales que me pareció que estaban buenas poder aclararlas. Y bueno, no quiero hacer más largo el video. Ustedes están tratando de buscar una solución a su problema de tensión y yo no les voy a dar más charla. Ya saben, como les digo siempre... Si les gustó, denme un like, suscríbanse, compartan con alguno que le pueda llegar a interesar este tipo de contenidos. Así que hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos en el próximo.